Evidentemente que estas actividades, eh, de hecho luego en la noche se siguió un, las celebraciones, que si bien es bueno, eh, ganamos el campeonato gigantes del Cibao y todas las fiestas religiosas y demás, lo que el Colegio Médico a nivel de la provincia y a nivel nacional queremos es que la persona tome medidas, que se ponga su mascarilla, preferiblemente, que no por la marca, pero de este tipo, son de las que nosotros más recomendamos, ya que protege un 95%. Entonces, si usted quiere salir a la calle, bueno, pues salga, pero póngase su mascarilla, porque así usted está protegiéndose usted y también está protegiendo a los demás, principalmente a la persona vulnerable eh, de su casa, su abuelita, su madre que está enferma o que está mayor de edad o muy mayorcita, entonces, es simplemente eso lo que nosotros, los médicos, y principalmente el colegio médico quiere, que la ciudadanía esté contenta, que esté feliz, pero que esté sana. Y si no nos cuidamos, si no nos protegemos, pues no vamos a tener esto. ¿Entiende que esto puede agravar la situación entonces? Bueno, lo que es, ustedes saben que a una persona, cuando le da COVID, eso le crea cierta inmunidad por cierto tiempo. Pero a las personas que no le había dado, pues evidentemente le va a dar. Porque vimos muchas personas en la calle, eh, en la mañana, en la tarde en la noche sin mascarilla. Entonces, uno se pregunta por qué las autoridades, eh, por ejemplo, a los sitios nocturnos, no hacen operativo y van y hablan con los dueños de esos negocios, que no permitan a nadie sin su mascarilla. Pues nosotros vamos, por ejemplo, a los centros comerciales y hay que usarla. Vamos a la iglesia y en la iglesia hay que usarla. Entonces, ¿por qué en los lugares de entretenimiento, no se pone quizá una amonestación al dueño del local para que se asegure de que por lo menos se use la mascarilla, es lo mínimo eh, el uso de la mascarilla por lo menos.